1.200 millones de euros. Esa es la cantidad que se invirtió en publicidad programática el año pasado en España. Un 32% más que el año anterior. Y más importante, un 30% del total de la inversión en publicidad digital. ¿Y tú? ¿Qué porcentaje le dedicas dentro de tu estrategia digital? Hola, soy Raquel, responsable de Adops en Oniad. En este vídeo voy a contarte qué debes tener en cuenta al diseñar el presupuesto de tus campañas de publicidad programática. La inversión en publicidad programática sigue creciendo año tras año y cada vez más anunciantes dedican una parte de su presupuesto a este canal. Para empezar a calcular tu presupuesto, ten clara cuál es tu capacidad de inversión publicitaria. La siguiente pregunta que debes hacerte es ¿Qué quiero conseguir con mis campañas de publicidad programática? Para contestar a esta pregunta te recomiendo seguir estos cuatro pasos. 1. Establece tus objetivos. 2. Cuantifícalos para poder medirlos. 3. Detecta las KPIs relevantes. Y 4. Identifica las estrategias que más pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos. Te pongo un ejemplo. Digamos que el objetivo de tu campaña es atraer tráfico a tu página web. Vamos a cuantificarlo. Digamos unas 3.000 sesiones más al mes. Ahora toca elegir las KPIs más relevantes. En este caso serán clics, visitas y CPC. Por último, queda definir qué campañas queremos ejecutar. Para el objetivo de el tráfico, en Unidad recomendamos las campañas con mejor CTR, trabajando publicidad nativa y publicidad display con segmentación wireless. Con toda esta información ya tendrás muy definido tu presupuesto. Si necesitas ayuda para terminar de calcularlo, haz uso de nuestra calculadora. Te dejo el enlace en el primer comentario. Por último, te cuento unos tips para preparar tu inversión en programática. El primero es revisar el histórico de tus campañas teniendo en cuenta la estacionalidad. Y el segundo y todavía más importante, al analizar y medir tus campañas no olvides revisar la evolución de todos tus canales digitales. Recuerda que la publicidad programática trabaja sobre todo la parte alta del embudo. Sin embargo, su impacto puede verse a lo largo de todo el funnel. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si necesitas ayuda para fijar tu presupuesto, te dejo por aquí nuestra calculadora. O si ya lo tienes claro y quieres realizar tu campaña, regístrate en ONIAD y hazla posible. Nos vemos en en el próximo vídeo.